Eh, compártenlo, traiganlo de regreso eh, disfrútenlo la idea es que eh, si se llevan un libro y les gustó muchísimo que lo traigan de regreso para que alguien más también lo pueda disfrutar entonces ahorita están bienvenidos a, a leer los libros, a verlos a colocar los libros que ustedes traigan a ver cuáles les gusta. una vez que eh, empiece la inauguración pueden tomar el libro que ustedes gusten y llevárselo a casa ¿Sale? entonces por ahorita unos minutos más y vamos a empezar acá arriba entonces lo que vamos a hacer ahora es contarles algunas historias de las que hemos tomado de los libros pero los que antes contaban las historias de los libros eran unos tipos extraños que andaban de un lado a otro y que hacían muchas cosas y que jugaban a muchas cosas y supongo que a ustedes les gusta jugar a los pequeños a los grandes también pero no se dan cuenta los grandes no nos damos cuenta de que estamos jugando es, es un juego, es un juego creemos que es en serio pero cuando tomamos distancia nos damos cuenta que es puro juego nada más y bueno, pues vamos a comenzar con estas historias que hemos preparado con mucho cariño para esta tarde y además tenemos algunos libros que vamos a compartir para que se vea cómo la cosa es de... de... bueno, ahorita van a ver, es muy, muy, muy divertido bueno, buenísimo. quería primero agradecerles por estar aquí. Segundo, agradecer a las músicas, que... eran muy bonitas. Y decirles un poquito de lo que vamos a hacer ahorita.